Etcétera, hoy tenemos una sorpresa y para eso invitamos a Rafael Hidalgo. Él nos va a contar qué hace en la vida. Listo, pues yo llevo ocho añitos ya aquí en, en, en Adobe. La verdad es que se me pasó el, el tiempo súper, súper rápido. Seguramente, al igual que tú, tú dices mi trabajo es el mejor que, que, que, que yo pudiera tener porque te toca hacer lo que más te gusta, que es diseñar. Me encanta la tecnología y los gadgets, entonces tener de primera mano no sé x o y teléfono o la tableta que te permite hacer cosas que cuando yo estudié eran impensables entonces la verdad es que es como no sé si vieron toda la película de Willy Wonka pero estar en Adobe <risa> tal como, cual como estar con Willy Wonka y ver cómo se hacen los chocolates si bien estoy lejos pero pero es algo realmente padrísimo y, y antes de entrar justamente a, a Adobe yo trabajé 15 años en el periódico Reforma ¿no? que es uno de los diarios más reconocidos en México. Y cuando todavía, en el 93, había muchos diarios en blanco y negro y era así como el diario aburrido. Ellos innovaron con color, con diseño, con mil cosas. Me tocó entrar hasta el 97, pero hicimos cosas muy, muy padres. Yo me quise meter a lo digital porque a mí me tocaba... Yo sé que hay punto .com en cuanto al periódico. Me quise meter a la parte digital, interactividad y eso. Y yo solito le, les contaba ahorita a unos chicos del Sena con los que estaba hablando hace ratito de que yo fui a una presentación de una herramienta nueva que se llama DPS, que ya no, ahorita ya no existe. Que, que ya la mataron. Ya la, la matamos. Yo me volví experto en DPS en el periódico. Fui a la presentación de Adobe, en el auditorio, como cualquier visitante. Y me autocapacité. Y el año siguiente yo ya estaba trabajando para Adobe para vender y mostrar esa solución con con todos los clientes. Entonces, el, el, el llevarte a querer conocer más sobre las herramientas, como ahorita el público que a lo mejor no está viendo, les llama la atención algo, que le sigan por ahí y al rato van a estar trabajando en esa empresa que estaban admirando y que querían seguir. Entonces, sí te puedo decir que mi trabajo, como el tuyo, es de los más divertidos y más reconfortantes que puede haber. Genial, genial. Entonces, bueno, como decidimos en Colombia, ¿nos puedes contar lo más chévere o, como dicen los mexicanos, lo más cañón de, de Adobe Max? Mira, hay do dos eventos. ¿Tú, ¿Te tocó ver el Max la semana pasada? O... Sí, sí, sí. Entonces está el keynote inicial, donde muestran las novedades de los productos, dentro de los cuales siempre va a destacar Photoshop. Lo primero que mostraron fue Illustrator, porque Illustrator para el iPad era un lanzamiento nuevo. Si bien tenemos todos Illustrator y todos los ilustradores aman Illustrator en la computadora, el hecho de que Illustrator para el iPad lo puedas tener... Sí, sí, con un sí. lápizito. Es, es, es increíble obviamente cuesta trabajo acomodarte a la primera, pero eso fue algo que, que gustó mucho y Photoshop, Photoshop es nuestra eh, herramienta insignia por un lado, para los creativos es Photoshop, para los administrativos es Acrobat ¿no? pero yeah. para todo el mundo creativo que es Photoshop, de hecho ya es un verbo que debería estar en la Real Academia o ya está casi casi en, en el, diccionario <risas> el verbo Photoshopar Mostraron algo de lo que seguramente me ibas a preguntar de los filtros neurales. Total. O sea, eso fue ¿No? una locura. Claro. Entonces eso y los Snicks, porque los Snicks es un evento, bueno, un, unos Keynotes que pasan después de tecnología que está probando Adobe, que años después puede o no puede que salgan entre las nuevas aplicaciones. Entonces esa parte de Photoshop y los filtros neurales a la gente le encantó. Y, y, y no lo, no lo dicen a, a, a grandes rasgos, lo dicen como muy rápido. Oye, ¿por qué, qué, qué divertido que me haga más viejito, qué divertido que me haga más joven. ¿no? Porque con los títulos neurales a ti mismo te podemos ver más viejo, más joven. Pero a mí me tocó ir, no me acuerdo, con la fiscalía de, de ustedes y me preguntaban, porque hay mucha gente que luego se desaparece o no, etcétera. ¿Cómo se puede ver más grande? Y ellos hacen sus retratos hablados de una persona que desapareció hace X años y cómo se vería hoy en día. Entonces, nosotros lo vemos por lo divertido y a lo mejor lo creativo para un comercial, pero ellos sí lo pueden utilizar para encontrar a una persona o hacer muchísimas otras cosas. Entonces, yo vi eso, porque te digo, fui a la fiscalía un día y me preguntaron de eso. Entonces, que si te hacen más viejo, más joven, que si volteas a la izquierda, que la luz, que si le quitas el cielo y le pones otro en segundos todo eso pues, nos automatiza nuestro trabajo y vamos a tener más, ahora sí, más horas al día, ya sea para disfrutar el cafecito con los amigos, aunque sea virtual, <risas> o dedicarle más a otras cosas, pero la idea es reducir el tiempo justamente de esas tareas repetitivas, porque normalmente el 80% de las tareas de los creativos son repetitivas, es o retocar muchas fotos, o hacer esto, porque eres bueno en eso, pero lo que buscamos es hacerlo más rápido. Entonces, eso de los filtros neurales, la verdad es que, es algo que, que, que gustó muchísimo allá afuera y digo, tenemos... Pero hacer... te, tengo una pregunta sobre esto, porque Dime. es que se ve supremamente potente y viendo temas de los keynotes y también un, yendo un poco más allá, eh, se hablaba de, por así decirlo, la necesidad de procesamiento en nube y en la máquina, no en el cliente. Entonces, algo que desde un principio los usuarios nos escribieron y nos dijeron es Oiga, número uno, ¿esto lo encuentro con la suscripción o, o necesito cambiar de suscripción? Número dos, ¿necesito cambiar de máquina para tener una más potente? Y número tres, ¿dónde lo encuentro? Porque eso es una de las cosas que todo el mundo se busca. Listo. Los que ya tienen su, su suscripción a Creative Cloud, lo tienen disponible en el momento, como tú dices, no importa si es PC o es Mac. Siempre tenemos ahí, si uno busca, eh, eh, bueno, iba a decir... Buscas en Google, pero no pasa ningún problema. Y le pones <ríe> requerimientos de la máquina para Photoshop o para Premiere. Ahí te sale el mínimo que te dice que con 8 GB de RAM y con tal tarjeta. Yo me voy a Premiere o After, que es esos requerimientos mínimos nos sirven para el resto de las aplicaciones. Es lo que tiene que ver. Pero sí, como tú dices, cada vez las aplicaciones, no tanto de Adobe, sino de otros, son más potentes, requieren más poder de máquina. Entonces, lo que, lo que dijeron en el keynote es entre mejor procesamiento tengas en la máquina, más lo de la nube. Yo ahorita hago algo y sí, en lo que me hace lo de los filtros neurales se tarda a lo mejor un minuto, minuto y medio. Pero lo que, hace. Que lo hace. Pero yo no sé, digo, a lo mejor en tu caso lo hace más rápido, lo hace más lento. Sí, entre más poder de máquina, claro que lo va a hacer, pero seguramente con ciertos requerimientos mínimos lo podemos lograr. No sé si has visto Dimension. ¿Tú has visto Dimension? Sí, pero lo he visto súper encima. ¿Valdría la pena que le cuentes a los usuarios que no son tan expertos o que no lo conocen? ¿Qué hace? Dimension es un producto para manipular objetos 3D. ¿Alguien ya lo creó? A lo mejor es este... Es, imagínate este modelo 3D. Pero mm -hmm. en algún momento tienes que hacer un render. Antes el render todo lo hacía local. Y en el caso de Dimension, tú puedes comprar créditos como los de Adobe Stock para comprar okay. fotos. Y dices, yo quiero que el procesamiento lo haga nube en Entonces va, lo hace en v, y ya te regresa el trabajo terminado. Y ni siquiera hace procesamiento de máquina. Como Entonces, si fuera la, la granja de render. Va y lo sí, hace y lo Aquí en el caso de, de lo de Photoshop que estamos con, platicando, sí es como mitad y mitad. Como que parte de tu máquina y parte ya. Pero lo que te digo que hace con Dimension es el render lo hace justamente en otro lado. Entonces, a lo mejor ahorita es mitad y mitad, no sé, digo... Seguramente por cuestiones técnicas, pero a lo mejor al rato va a ser más ese tipo de renders en, en la nube. También, digo, ahorita me estoy siguiendo con más cosas, pero en el caso de Premiere, teníamos algo que se llamaba Team Projects, que ahorita ya cambió de nombre, donde puedes colaborar con otras personas. Entonces, hay forma también de hacer con Premiere, de que el procesamiento lo haga en otro lado, y tú a lo mejor con una MacBook Air estés editando, pero lo pesado lo haga... Este... Otra máquina, otro servidor. Pues eso se puede hacer con Premiere. Ya te platiqué cómo lo está haciendo Dimension. Photoshop ahorita es mitad y mitad, pero seguramente cada vez vamos a ver más cosas nube, porque no todos pueden tener el maquinón de. No sé, si en México salen caras, sé que en Colombia salen más caras todas las máquinas. Y Exacto. Los, de Brasil, los pobres de Brasil ni se diga, les sale como dos o tres veces más cara una computadora, ¿no? Total. Una, una pregunta sobre algo que yo veía y es la capacidad de hacer lives, live streams en Photoshop. ¿Para qué quiero yo hacer eso? ¿Eso ¿Es para fines educativos o, o Adobe ha dado un caso de uso un poco más eh, de negocios? Las dos cosas. digo Obviamente para Adobe también es caso de negocios, es caso de que más gente conozca que hay Photoshop para iPad. Sobre todo ahorita los streams los están publicitando más para... Para el iPad. ¿no? Entonces tú, tú te conectas desde tu Photoshop, desde Fresco, desde Illustrator, le dices live stream y te permite hacer ese streaming. Uno, muestras tu conocimiento y a lo mejor te sirve a ti para darte a conocer y que te contraten en otro lado. Dos, Adobe está mostrando lo poderoso que son las herramientas también en dispositivos móviles, además de las, de las computadoras que, digo, son móviles, pero todavía es más fácil llevarte tu tableta a todos lados y entonces más gente se va por ahí y más gente va a utilizar cada vez más su teléfono o su tableta para crear ese contenido final que solo se podía hacer antes en la computadora. Rafa, ahora que mencionas eso, y esta es una pregunta que solo una persona que usa las dos plataformas nos puede responder, y es realmente la versión del iPad de, de Photoshop y de Illustrator, es tan poderosa como la de los escritorios y los portátiles? ¿O todavía estamos en ese punto como pasa con el Adobe Premiere Rush, que es como el, el hermano chiquito? Sí, te puedo decir que es un hermano chiquito. No tiene las mismas capacidades. De hecho, tú ves los currículums cuando alguien va a pedir trabajo, y dicen Photoshop, 90%, 95%. Nadie maneja eso. O sea, yo creo que todos manejamos bien un 30 por ciento demasiado grande 50, porque es muy especializado entonces van a haber cosas que puedes hacer en el photoshop de la del ipad como recortar una persona hacer composiciones pero las personas que a lo mejor son expertas en retoque pues a lo mejor les les, les quedaría de ver no en el photoshop de la computadora incluso puedes editar videos yo sé que para eso es Premiere o Premiere rush pero puedes hacer videos eso no lo puedes hacer a lo mejor en el ipad pero el 80% de las cosas que a lo mejor se hacen en un Photoshop de la computadora es lo que la gente puede ya hacer en el iPad. Lo mismo de Illustrator, empezar con ciertas cosas básicas y tu trabajo queda salvado en la nube y ya lo retomas en la computadora. Entonces, como nosotros, nuestro espectro de Photoshop es pues, pequeño, te digo, la verdad es que sí es pequeño para todo lo que hace, la mayoría de la gente hace esa partita pequeña que es la que puede hacer el iPad tanto en Illustrator como en Photoshop. Entonces, está okay. bien. Ok. Otra cosa que mostraron mucho en el keynote, sobre todo en, la, en el inicio, eh, era la parte de, de la ayuda. O sea, que uno podía buscar en la ayuda, por ejemplo, cómo quitar un fondo y además podía decirle, aplíquelo a la imagen que tengo. Eso se me hizo increíble. Sí, eso pasaba con la ayuda, pasaba con herramientas, Pasaba con tutoriales, tú te tenías que ir este, hasta arriba de tus ventanitas de file, edit, no sé qué. La última era help y ya te ibas a help y a lo mejor buscabas en foros. Tú literal, en la lupa de búsqueda le pones tal cosa, o te sale la ayuda, o te sale en tus bibliotecas, o te sale buscar algo en Adobe Stock, o, oye, no me acuerdo dónde está. Porque ahora las herramientas son tantas que ya no te caben en, en Photoshop. Uh -huh. Las tienes que buscar y, o agregarlas de cierta forma buscas herramienta tal y te aparece. Entonces, eso que dices, hace ratito tuvimos justamente un live donde una compañera comentaba eso, que dices recortar fondo. Te sale ahí en la ayuda y como dices, la foto que tienes abierta, le das clic y ya te voló el fondo de, de tu fotografía. no Aplicar. Fin. Aplicar. <risas> eso es lo que buscamos. Adobe tiene muchos recursos. Siempre ha tenido muchos recursos. No sé, ahorita no sé si has, conoces una página que se llama Adobe Color. Color.com sí no, no sí, todos lo conocían, estaba disponible con Creative Cloud, así como está lo que antes era Typekit que ahora uh, es Adobe Fonts y muchos no saben que ahí estaba, entonces lo que están haciendo es, todos los recursos que siempre ha tenido Adobe, porque tenías que buscar por fuera, ponértelos a la mano desde el splash screen, que sale el splash screen uh, y luego abrir y buscar X cosa y están los tutoriales o dentro de la ayuda o hasta los likes están ahora más fáciles para que no tengas pretexto de, oye, es que yo no sé cómo utilizar esta herramienta, ya no queda ni en la escuela, ni con tu jefe de, este, necesito una capacitación por fuera. Si no te capacitas tú, la verdad es que ¿quién lo va a hacer? De acuerdo. Bueno, y otra de las cosas que vi, que me parecieron increíbles, y no sé si es solo un tema de, de publicidad, porque me gustaría preguntarte lo, dado que tú usas la herramienta en el día a día, y es esa parte de selección de sujeto. O sea, cuando estaban en el keynote mostrando la, la, la, eh, los mechones de pelo que seleccionaban y decían, no, se puede, por ejemplo, por objetos y demás, pero por sujeto. Eso es algo demasiado nuevo. ¿Funciona tan bien como lo mostraron ahí? Honestamente, sí. Digo, en algunos casos, muchas de las herramientas de Adobe te hacen un 80, 90%. Te diría que en el peor de los casos te hace el 80%. Y si quieres, ahorita nos seguimos fluido y si tenemos un huequito al final, te lo muestro en vivo e indirecto para que no se nos, se nos clave. Pero sí, teníamos antes seleccionar de cierta forma y luego la Object Selection Tool que tú le pintabas encima de la persona. Uh -huh. Y ahora seleccionar sujeto. ¿Cuál es tu sujeto? Haces una selección rectangular o circular y dice ah, es esta persona o es esta tortuga o es esta cosa. Y te digo, te lo va a hacer en un 80%, 90 mínimo. Y la verdad es que tú le arreglas nada más detallitos, pero te quitó de menos cinco minutos de trabajo o incluso 10. Yo creo que más. Pero sí, funciona increíble. Al ratito te enseño los ejemplos al final, por si tenemos que... Listo. Que otra, otra pregunta. En materia de fuentes, ¿qué novedades hay? En materia de fuentes se agregaron como unas tres, cuatro mil tipografías. Entonces tenemos ahí ya un banco de mínimo 18 mil... Tipografías, no familias tipográficas, ¿no? porque hay familias donde tienes la voz, la itálica y la regular y ya. Uh -huh. Tenemos unas que son 91 variantes de la misma familia. Entonces son 18,000 entre todas, incluyendo esas 91 de una sola familia. Pero no sé si has visto tú, tú las fuentes variables. ¿Las sí. has visto? Entonces la, las variable fonts que, si bien antes era difícil encontrar una tipografía ¿no? en, en el programa, entonces tú le, estabas con tu cliente, Tú eres diseñador, no eres ingeniero, ¿verdad? Diseñador. También. Pero bueno, en mi caso, que soy diseñador y tienes el publicista aquí atrás. A ver, no me gusta esa tipografía y estados ahí, pum, pum. Y podía estar media hora, una hora, uh -huh. haciendo, haciendo el browsing de las fuentes. Ahorita tú en Photoshop, en el en Design, buscas. SANS, tal, Te sale una que más o menos te gusta. Le dices buscar similares. Y con la inteligencia artificial también, encuentras similares. Oye, tipografías, este, los variable fonts, pum. Entonces, ya encontraste la que te gusta y con tres sliders, lo quieres más volt, menos volt, más condensada, más extendida. Ya, en menos de cinco minutos ya definiste la tipografía y no media hora de estar hablando con la persona que te dice, ¿lo que, ¿Quiero el logo más grande normalmente? Este, pone, quiero más gordita la fuente. Más gordita la <risas> fuente. A ver, ¿cómo lo quieres? Listo, cinco minutos. Listo. Vamos. y esto también lo puedo hacer a nivel de imágenes, ¿no? En la parte de stock. Yo le puedo el, decir jirafa y el va y busca. Ah, claro. Digo ahorita no sé si es, tú conoces Adobe Sensei. No. ¿Ese no sí sé si no? Adobe Sensei es el motor de inteligencia artificial detrás de todas las aplicaciones de Adobe. Antes le decían como el Adobe Magic, lo que hace posible que recortes a alguien y se rellene con el fondo o cualquier cosa que tú hicieras de magia de Photoshop. Entonces se llama Adobe Sensei. Y entonces tú puedes tomar una foto y desde una tipografía y te dice es tal como un Shazam de, de, de, de tipografías. Y también tú puedes agarrar, como tú dices, arrastras una foto y ahí es Sensei trabajando de una jirafa. Ahorita la arrastran. Uh -huh. eh, han mostrado escenas de Sensei donde tú dibujas casi, casi, si no eres diseñador, una bicicleta así muy mal dibujada y Adobe Sensei te decía es una bicicleta... Y te traía las mejores imágenes. No, deberíamos mostrar eso. ¿Podemos mostrar eso? Vemos si funciona con el dibujito. Si no, arrastrando una foto, porque también tú dices, ay, tengo un perro tal, ¿no? Arrastras ah. y, y, y Stock te enseña las fotos de esa raza de perro en su 80 o 90%. No te pone nada más, es un perro, pongo perros. Porque ah, tú sí. quieres buscar un dálmata o tú quieres buscar X tipo de perro. Entonces, tenemos millones de imágenes en Stock. Pero igual que las tipografías, si el cliente se tarda dos horas encontrando la imagen correcta para su anuncio, pues no le sirvió. Entonces, ese tipo de cosas de la inteligencia artificial no te dice jirafa, y a lo mejor la jirafa aparece del lado derecho de la foto. Tú le das clic, buscar similares, y lo podemos ver al ratito, agarras la jirafa literal tú y la mueves al lado izquierdo de la foto, y entonces te parecen imágenes con la jirafa del lado izquierdo. De la foto. podemos ir de una vez me, me, me parece listo, lo que parece loquísimo vamos a, sí. a, a, a, a revisarlo entonces talk.adobe.com ¿No? y by the way ahora tenemos 70.000 mil este, elementos gratis entre objetos, ilustraciones, etcétera para que la gente los pueda usar como, como necesite. Pues no sé si aquí. en México les gusta tanto, pero en Colombia les encantan las cosas gratis. O no, se encantan las cosas sí, gratis. 70 mil elementos gratuitos ahí para que lo utilicen. Y yo por aquí en stock tenía esta imagen, ¿no? Clásico que el cliente, es que a mí me pasaba con el cliente que era el publicista y el cliente del publicista de que quiero un perrito como dice. Ah, pues ponemos ese perro, no. Porque ese es mi perro y quiero que sea similar, pero. no <risa> es no el mismo. Mi no, mi perro. Entonces tú, literal, te vas acá. A... Perdón, ¿dónde quedó la pantalla? Y hasta arrastrabas literal el perrito. Y quiero una niña como esta que está agarrando unos globos, o con un paraguas, o no sé, que te ponen la foto de su hija que ellos tomaron y quieren algo así. Es la forma de, de, de tenerlo, ¿no? Entonces tú aquí arrastras y te sale. El perro y, y pues, la raza muy parecida. Creo que estos no son... Yo no soy experto de, de perros, pero bueno, ya sabemos que este no es. Pero te salen... este Claro, similares. De, de perrito, ¿no? Y dentro de stock, donde funciona Sensei, tú dices por color, por profundidad. este Oye, hay clientes que dicen, no, es que esta, esta imagen ya está muy vista. Yo quiero imágenes que, que casi nadie ha visto. Ah, ¿eh? pues, contenido no destacado o por descubrir que casi nadie ha, ha utilizado, lo buscas por ahí, ¿no? O puedes decir, este, vamos a ver, voy a buscar otra cosa. Vamos a buscar. ¿A ti te gusta? Ay, yo me fui a gratis. ¿Te gusta InDesign? Sí. Ahorita te enseño también este, Adobe Stock dentro de InDesign. Yo como trabajé 15 años en el periódico, pues InDesign era nuestro... Tu pan mano de de derecha. ]ografía. Entonces, yo hubiera tenido eso, hubiera dicho, está increíble. O sea, aquí está esta taza, ¿no? Entonces, dices, bueno, mm -hmm. es... me metí a los contenidos gratis, aprovechando el comercial. Estos son contenidos gratis que pueden utilizar para su tarea, la campaña de su cliente, etc. Entonces, yo aquí le vamos a dar, buscar similares. Y aquí es donde, como lo que me decías de la jirafa, ahorita lo hacemos con una taza de café, pero si no, buscamos la jirafa. Y aquí, ya que le puse similares, ve que me salen unos puntitos. Uh -huh. ¿No? Luego tú chécalo en tu, en tu navegador. Entonces, le voy a dar al, al puntito de la taza. Me va a limpiar la taza. Entonces, aquí la inteligencia artificial está funcionando. Yo quiero tazas que ocupen toda la pantalla. ¿no? Una taza grande, total en primer plano. Y te va a buscar fotos en tu, Digo, aquí también te saco otras, pero te saca más de... Este, ¿De acuerdo a la proporción y pues, a la ubicación? Oye, las quiero más. Por ahí, si buscas Adobe Sensei, vas a ver unos videos con la Torre Eiffel, donde mueven la Torre Eiffel del lugar y te van saliendo otras fotos. Aquí no sé por qué. Ah, porque sabes qué pasó, que estamos en gratis. Entonces, <risa> tienes, como nada más son 70.000 mil, si nos claro. vamos con millones de imágenes, ahorita en el buscar, nos va a arrojar muchas más cosas. ¿No? Aquí la quiero del lado izquierdo, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero la taza del lado derecho. Y no nada más es darle flip, porque entonces te conviertes en diestro o en zurdo. Yo puedo flipear claro. la foto, pero no, de todo modo la quiero estar agarrando de ese lado. Entonces, aquí es donde te digo la inteligencia artificial también en Sensei, en Photoshop, en Premiere, en, en Rush, en la que tú quieras, ¿no? Fantástico. Sí. Listo. No sé qué más. Me encantaría que, que, que nos muestres un poco sobre los filtros eh, neuronales. Listo. Que fue otra de las cosas increíbles que vimos. Vale, vamos a hacerlo. <risa> este Persona. Close up. Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí. Acuérdense que lo estamos haciendo en vivo. Nada de esto está ensayado, entonces... Exacto, nada está algo preparado. Lo que pasa con lo de los filtros neurales es que dicen beta, ¿no? Y al ser beta, este, puede ser que, que funcione que falle. en X porcentaje. <risa> y el chiste es que la gente las, las pruebe, ¿no? Sobre todo vamos a claro. descargar esta, esta señora, que la verdad es que sí le hace falta un poquito de Photoshop. Nos va a quedar... <risa> está que, muy natural. <risa> yo creo que perfecto. Vamos a ver... ¿Dónde está Photoshop? Ay, ni siquiera veo que tengo aquí el menú nuestro. Vamos a ver. No, no me logro imaginar cuánta RAM tienes para, para correr esto es así. ¡Tanta! La verdad es que no tengo tanta, tengo 16. <risa> pero ¿Okay? ya estoy esperando que me cambien la máquina para tener 32 de, dos de menos. O sea, aquí está nuestra amiga que mira, parece como la hermana mayor de la de Stranger Things, ¿no? Sí, se ¿Cómo? parece, es verdad. <risa> Un poquito. Entonces... Nos vamos a ir a filtros, neural filters, ¿vale? Entonces, aquí te digo, se puede tardar un, un poquitito. Ahorita lo vamos a hacer. Por default, te viene en el que suaviza la, la piel y los tipos filtros como de Instagram y eso. ¿no? Uh -huh. Entonces, queremos probar el que, el que a todo el mundo le está haciendo mucho sentido, que es el de Smart Portrait. Entonces, tú los tienes que descargar. Ahorita yo descargué estos cuatro. Pero okay. aquí como aparece la nubecita, hay que descargarlo una sola vez y lo activas. Entonces aquí ya lo activó, pero de todo modo se va a tardar en, en procesar. Entonces ahorita ella está triste, la pandemia la ha afectado, este, no sé, le dejó el novio, no sabemos sí. su historia, ¿no? Pero pues ella ya quiere empezar a, a lo mejor a, a salir en citas y ya no se quiere tomar más fotos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer por ella y vamos a ponerle este de happiness. Vamos a ver si la podemos hacer este, más feliz, ¿no? Para que suba esta fotografía a la mejor a sus redes sociales. Entonces, aquí está procesando, y eso te digo, dependiendo de la computadora, se puede tardar poquito, se puede tardar... Pero acá nos dice, está procesando un pedazo en la máquina y otra en la nube. Vemos sí. que, que ahí dice. Sí, sí, sí. Pero entonces te digo, normalmente yo en las pruebas que he hecho, más o menos en un minuto las está sacando. Seguramente la de 32... Este lo hace muchísimo más rápido, pero ahorita claro. vamos a ver qué nos hace. Incluso creo que no tiene ni, ni los labios abiertos. En muchos de los casos hasta te agrega dientes si es necesario. No puede ser. <risa> sí. Ahí está. ¿Ves? Entonces, con la otra foto, pues ya, olvídate de las citas, ¿no? Pero ahorita con esto ya podemos hacer algo mejor. Este, entonces, aquí le ponemos happiness, puede estar sorprendida. Puede estar enojada, menos enojada. Vamos a ver con edad. Vamos a dejarlo. más in, impresionante, ¿no? Este. Vamos a hacerla más joven. A ver qué tal. Vamos a hacerla más joven. Ahorita te digo, hay que esperar aquí un, un minutito prox. Dependiendo. y este Ahí está. ¿No? A lo mejor... Al, algo interesante, ¿no? O sea, estamos poniendo un filtro sobre otro porque quedó feliz y más joven. Si sí, ahorita le quité un poquito de felicidad. Mira, aquí ya me estaba diciendo que le está gustando el otro vos, pero ahorita no tengo la foto original. Pero si nos acercamos acá arriba, vemos cómo estaba de seria si sí es otra otra nuestra amiga, más joven y más feliz. Ahora vamos a quitarle la felicidad y nos vamos a ir a hacerla más más vieja. Más, más vieja. Entonces sí digo no es para engañar a la gente, pero pues sí, hay que darnos una manita de gato un poquitito, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo una campaña de publicidad, ¿ven? No sé, ¿qué te parece? Sí, las la, la líneas de expresión se ven bastante bien, sobre todo a nivel de la boca, ¿no? Sí, entonces pero aquí todos. tenemos... Sí, ella de por sí se veía como de 40 años, aprox, lo que me da... Esta foto, pues ya puede estar llegando a los 60 y la otra que habíamos arreglado de veintitantos. Y, y la ponemos todavía más enojada porque le ponemos que, que se enoje, porque a lo mejor la queremos para una campaña de si tu mamá no te deja salir, toma tal cosa o recomienda tal. A lo mejor esto es lo que, lo que necesitamos. ¿no? Está genial, está genial. Y. Eh... Viendo lo que acabas de hacer, me doy cuenta que estos filtros no son destructivos, ¿no? Yo me puedo devolver sin ningún problema. Es correcto. Yo te voy a poner ok de, de, de que aplique. Y te va a dejar tu foto original justamente con el trabajo aquí atrás. De hecho, este me lo aplicó porque creo que no le puse como que me lo pusiera en mascarilla, pero te lo puede poner como una capa nueva o como una mascarilla con los mm. filtros este, aplicados, ¿no? Entonces Fantástico. WhatsApp. Ahorita lo dejé que fuera así, pero normalmente verías aquí las capas de ajuste y tu otra foto, y aquí la, la original, donde pues nada que ver, ¿no? La de Stranger Things y la... Pues ahora sí que el bicho de Stranger Things, ¿no? No sé. <risa> bueno, algo que me encantaría ver es la, lo de las máscaras. Si pudiéramos tener una, una foto con fondo, y, por ejemplo, alguien que tenga el pelo largo y hacer esa parte de, de la máscara eh, orientada a sujetos sería fantástico. Ah, ya, ya, ya. Ok. De la selección, perdón. Me, me equivoqué. Sí. Era de la selección. Sí, lo que tú querías ver era, Barbara. Este, ¿Dónde estamos? Stock.com. Y vamos a buscar... Esta una persona, pero... No sé si hay alguien con... Vamos a ver aquí. Y lo hace tanto Photoshop de la computadora y ahora lo hace también el Photoshop este, del, del iPad. Lo del Refine Edge, eso no lo hacía el iPad muy bien. Yo creo que este está difícil, pero vamos eso a ver. Ese está, está perfecto ver. porque el color del fondo está, está muy bueno, parecido. Vamos a ver, vamos a ver este. Este siento que le estamos pidiendo mucho Photoshop, ¿no? Pero en uno de los demos hicieron algo parecido. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Y vamos a ver la del amigo de acá, ¿vale? ¿Te Listo. Esta de este compañerito por acá. Vamos a licenciarla gratis. Sí. Totalmente de acuerdo. Y recordar a todos los que nos están viendo de que pueden ustedes también ofrecer sus fotos, sus ilustraciones, sus trabajos en, en stock, y a lo mejor generar ahí algún ingreso. Si les hace sentido. Buenísimo. Vamos a ver. Siento que es mucho pedir. Pero vamos <ríe> no, a ver, a ver. Yo, yo, yo creo que se puede. Vamos a ver. Seleccionar. Sujeto. Está aquí. Ajá. Ok. Está también este, en esta parte de acá, cuando seleccionas la herramienta de Object Selection Tool, te sale aquí arriba Select object Y si no está como Background y tú le das doble clic a la, a la capa, también te va a salir una cel opción aquí de Select Subject. Ok. ¿Vale? Entonces, de cualquier lado. Vamos a ver. Select Subject. A veces, en este caso, va a analizar toda la imagen. Vamos a ver. Esto sí lo está haciendo localmente, ¿no? Fue muy rápido. Sí, sí lo está haciendo localmente. Y obviamente lo que te decía es, es en el Select and Mask, que nos queda aquí ciertos detallitos. Tú tienes por acá. No me acuerdo si el Refine Edge ya es en el que, que estábamos ahorita. O era el de el, el aquí arriba. No, sí es este. Me parece el, el Refine Edge. Mira, también aquí yo Sí, Refine Edge para el pelo. Ahí está, mira, más o menos sí lo hizo. Este lo hice en automático, porque yo normalmente me tengo que meter y hacer como este, este pintadito que estoy haciendo. ¿no? Y pintar ciertas partes donde se ve como, como otro color. Entonces, donde ves como los blanquitos lo harías. Pero vamos a ver. Entonces, aquí estamos. Y de este lado, el, el output lo vamos a hacer como layer mask. Vamos a ver que también lo recorta. Ok. Pues mira, digo, bastante decente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y con, con la funcionalidad, de, por ejemplo, de, de irle borrando partes o adicionando a la máscara, uno lo puede refinar muy bien. Sí, la verdad es que aquí tienes... Entonces, te digo, con un par de clics ya hiciste el 80% de, del trabajo, que en algunos casos puede ser 5 minutos, 10, media hora, pero, pero sí te ayuda bastante. Entonces, quiero pensar que con nuestro amigo de acá, pues va a ser totalmente totalmente facilito. Ese estaba más fácil. Sí. No, nuestro amigo acá. Select Subject. Vamos a verlo. Select and Mask. Y no me había fijado el de Refine Hair. Normalmente te digo que yo agarraba y así como ves, le estoy pintando con el Refine Edge este yo en automático y lo está haciendo. Pero vamos a darle... Refine Hair solito y yo creo que va a ser todo ese pintadito que yo hice. Sí, listo. Output Layer Mask. Ok, ahí está. Este lo hizo muchísimo mejor. Ya está listo para la campaña de Pantene o de lo que tú quieras. <risa> <risa> Bastante bien, realmente. Uh -huh. Bueno, sí. hagamos una, una última para cerrar. Y es, por ejemplo, algo de la ayuda. Busquemos algo en la ayuda y que lo aplique directamente a la, a la imagen, pero creería que deberíamos devolvernos a la otra imagen que tenía sí. más, más contenidos. Más contenidos. ¿Esta? Esta, sí. Voy a tirar este. Exacto. Delete. Ok. Hay veces que para aplicar alguna cosa no puede estar bloqueada como en el background. Entonces a veces sí. te sugeriría que le dieras doble clic. Porque y lo creo como capa el, ya diferente del fondo. Eh, aquí en Ayuda había uno que Quick Actions y estaba el de Remove Background. Ese, okay. probémoslo. Me, me Entonces, parece fantástico. Pero, si yo lo tengo, mira, te lo voy a mostrar, porque luego van a decir, ¿cómo lo hizo? Le voy a dar Flatten Image, ya dice Background, uh -huh. y le doy Remove Background. Hace rato una compañera le dijo aplicar y le dijo que no podía. Mira, ahorita sí lo está haciendo. <risa> hizo quedar mal a tu compañera Pero a nosotros nos funcionó bien sí, La verdad es que le decía que no podía Pero mira, le faltó aquí el, eh, Vamos a ver Select and mask Refine here a ver después A ver si nos ayuda un poquito más Y pues, a Volverle a dar Pero bueno, nos hizo Sí, casi en una mira, Te lo voy a enseñar en otra foto, obviamente Mucho más sencilla cuando no tienes claro. Este pelo, entonces yo tengo por aquí donde están las bibliotecas de Creative Cloud. Sí, esta, ¿no? Entonces, una foto como esta, ¿no? De una ilustración de alguien. Uh -huh. Entonces le dice Remove Background, boom, uno, dos, tres, y ya lo tienes listo, ¿no? Esto sí, segundos. Esto sí no se va como los filtros neuronales a minutos. Este tipo de acciones las haces en en segundos y la verdad es que para cualquiera tanto para el individuo que tiene que hacer su campaña de publicidad como el que trabaja en una agencia en un banco o lo que sea es oro molido porque son menos horas perfecto no mil gracias en serio Rafa muy interesante y seguramente te vamos a volver a invitar a que nos cuenten nuevas cosas de acuerdo a las dudas que salgan de esta sesión súper para contar todas las chocoaventuras como diría yo no <risa> claro que sí entonces te esperamos en texetera.co Claro que sí, muchas gracias por la invitación y pues nos estamos viendo aunque sea de esta forma, ¿no? Claro que sí.